Hola, hola, hola, hola Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a de qué hora estés escuchando este video Bueno, hoy que tenemos En esta clase que es la 245 Vamos a ver el sol en Leo En la casa 6 y esa casa 6 en Leo Y después vamos a ver El sol en Leo en la casa 12 y esa casa 12 en Leo. Vamos a ver cómo funciona esto. Pero antes te digo, suscríbete a mi canal de YouTube, le das clic a la campanita y si te gusta el contenido, ¿eh? No estás obligado, pero sí estás obligado, porque estás siguiendo las clases. Si seguiste las clases desde el principio, no te cuesta nada suscribirte al canal de YouTube, darle clic a la campanita, darle like al video, así el algoritmo, y además dejarme un comentario abajo. Bueno, y que te sumes acá arriba, mira, me bajo un poquito para que lo veas. Eh, Telegram, curso de astrología, nos encontrás como curso de astrología en el canal de Telegram. Si no tenés Telegram en el teléfono, bájate lo que está buenísimo eh, Y nos buscas cursos de astrología, todo juntos sin acento en la i Astrología, porque no se podía poner el acento Así que, eh, y también en nuestra página, página eh, patagoniaastral.com Bueno, vamos a la clase de hoy eh, La clase de hoy, entonces, les decía que es sol en casa 6, trabajador, investigador, solidario. Ahora, si la casa 6 está en Leo, son organizados, son dirigentes y son mandones. Y si ese sol está en Leo, líder, fiel, noble, arrogante, tirano, orgulloso, por lo que podemos decir, que si estás haciendo un estudio de una carta natal o tu propia carta natal tiene el sol en la casa 6, el sol está en Leo y la casa 6 está en Leo, podríamos armar una frase así del tipo que podría llegar a ser una persona noble y solidaria. Fíjense que usé noble del sol en Leo, solidaria de sol en casa 6. Que dirija Casa 6 eh, en Leo, ¿sí? Organizaciones solidarias, valga la redundancia, con don de mando, porque son mandones los leoninos. Ese sol en Leo. Ahora bien, vamos a. Si el sol estuviera en Leo, pero esta vez. En la casa 12 y la casa 12 en Leo. ¿Qué es lo que pasa? Sol en casa 12, sensible, insatisfecho, encerrado o de autoencierros. Casa 12 en Leo, enfrentamientos, injusticia, orgullo. Sol en Leo, líder, fiel, noble, arrogante, tirano, orgulloso. Por lo que podemos decir que podríamos estar ante una persona fiel, muy sensible a las injusticias, ante las que se enfrenta siempre. O sea, el típico defensor de pobres y ausentes, un dicho muy argentino. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, como todos los días. ¿Con qué? Con la clase 246. Ese sol en Virgo. Ahora, te voy a eh, retar a un, a un desafío eh, Déjame un comentario De cómo sería tu frase clave De el sol en Leo en casa 6 Y esa casa 6 en Leo Y del sol en Leo en la casa 12 y esa casa 12 también en Leo. O sea, así como yo armé mi propia frase, vos armá la tuya y escríbemela acá abajo. Yo voy a estar leyendo todos los comentarios que me dejes. Chao, hasta mañana. Que tengas un maravilloso día.